Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy les mostraré cómo poner o ver espada directo con duro Lo que tenemos que hacer es sencillo, bajamos y buscamos mata agua para transmisiones. para poner el overlay deberemos dividirlo en dos, algo que recomiendo porque no sé cuáles son las medidas. Bueno, eso es todo, denle de like y activen la campanita, tíos.